Bye-bye. Esto, de, después de tantos años de estar en un sitio se sabe que uno se encariña a la gente y le coge amor a, al barrio 24 años Don Ernesto, buenas tardes Habla un señor que viene para acá, para el, para el caracol, aquí a la salida, para un eh, contenedor naranjado. Yo llegué con las cosas y me dice, me dice que, tiene que, que, que tiene que autorizar usted personalmente. Don Pedro, don Pedro me, entre me entregó las llaves esta semana y que podía pasarme cuando yo quisiera. Ella, ella, ella también puede dar la orden. Sí, señor. Pues hombre, a mí el cajón no me ha parecido bueno nunca. Yo lo conocí hace, hace, hace días. Pero uno tiene que acomodarse donde lo manden a uno, de todas maneras uno sabe que aquí mueren las esperanzas, las ilusiones de todo mundo, aquí quedan, aquí queda la, hasta aquí llega la profesión de uno inclusive. ¿Cuatro meses hace que estamos aquí? Seis meses ya. ¿Cómo? Seis ah, meses, febrero. Ah, febrero, marzo, abril, mayo... Acá está mi compañero, que es el de las baterías. Yo estoy acá, enseguida de él, con los cinturones, para vehículos, para todo tipo de vehículos. Antes, el negocio mío era la biselería, para automotores, trabajaba con láminas de hierro, cobre, aluminio, eh, todo metales. Fui el primero que saqué los botiquines de primeros auxilios de todos los buses. Los monederos para la menudita, Unos soportes para asegurar los parlantes. Estos son, estos son accesorios en los, en los buses. Reflectivos. Lámparas traseras. amigos de, de copiar todo yo no copiaba nada a mí me copiaban todo esto todo lo que yo sacaba me lo copiaba. yo saqué al comercio 75 artículos y me copiaron 70 eso fue todo idea mía ¿Sí? Todo, todo, ¿sí? todo esto de ¿Sí? colgando por ahí no os ¿Sí? todo eso fue idea mía. Yo le enseñé a más de 40 muchachos a trabajar. Muchos de ellos tienen platica hoy en día. Y yo no conseguí nada. Estaba en un local de 120 metros, de dos pisos el local. Tenía trabajadores. ¿Cuántos trabajadores, yo tenía tres trabajadores. Antes de, antes de salir de Naranjal, yo estaba muy bien, económicamente, bien con mi familia. Y ahí ya no comenzaron, comenzaron a las promesas, que íbamos a un buen sitio, que esto era una maravilla, que íbamos a progresar, ¿cierto? Eso esperábamos, pues llegamos a un sitio donde prácticamente el sitio es muerto, prácticamente aquí no hay futuro para nadie. Aquí únicamente tengo accesorios, tornillería para, para los cinturones, nomás son cositas poquitas, yo me tuve que reducir a esto por el espacio tan pequeño que no es lo mismo de un, de un local que tenía 120 metros a una cosita donde solo 3 metros, donde uno nomás se puede mover y puede tener cuatro o cinco tornillitos, dos o tres cositas, un esmericito y una prensa para coger las cositas. Eh, todo llega por, por necesidad. En un tiempo que tuve malo, resultó que iban a, a, a ponerle cinturones a todos los carros. Entonces eh, de mi mente saqué, me fijé cómo iban los, los cinturones, eh, cuánto llevaba de riata, cómo iban fijados. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo, me enruté por ahí. Pero el negocio mío no era ese, eso era un complemento, un complemento del trabajo. Digamos, una riata de estas entera que mide 3 metros con 10, la vende uno por ahí en 35, 40 mil pesos, instalada en el, en el cinturón. También tengo, sí, también tengo ese servicio de, de amolar cuchillos, machetes, navajas, tijeras, latas. Pongo ese, ese aviso, no se aplican inyecciones con el fin de que forme polémica, eh, que la gente pregunte a mí, ¿por qué ese cambio de, de, de instalación y venta de cinturones, que amolar molar y navajas, tijeras? ¿Y ¿Cómo es eso? Que ese cambio, que no se aplican inyecciones en fórmula médica. Es muy buena la pregunta. Eso se le graba a la persona y sabe dónde, oh, ¿dónde fue que yo leí eso? Ah, ya donde, donde amuelan, donde tal, hacen esto, esto, que cambian cinturones y todo eso. Entonces, claro que también aplico inyecciones. Yo aplico inyecciones hace 48 años. pues nosotros esperamos que de aquí no nos saquen rápido, ¿cierto? Eso lo, eso lo esperamos. Pero si de pronto nos sacan, pues ya de todas maneras nosotros quedamos sin trabajo, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Y para la casa a que lo sostenga un hijo o, hace, o, o arrimarse a alguna parte, porque es que nada, ya no hay más que hacer. Ya la edad mía, yo tengo 74 años, y ya que más va a luchar.